En este vídeo, las autoras Sara Real Castelao, del Centro UNED-Ponferrada y Patricia Solís García, de la Universidad Internacional de La Rioja, presentan dentro del séptimo Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud, los resultados y conclusiones de la investigación llevada a cabo para conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en docentes que imparten en escuelas oficiales de idioma en España. En concreto, se expondrán el análisis de las relaciones entre las interacciones familia-trabajo, tecnoestrés y apoyo organizacional percibido. El año 2020 ha estado marcado por la pandemia y las medidas adoptadas para poder amortiguar los efectos de la COVID-19 a nivel mundial. Uno de los sectores críticos en la adaptación de las medidas ha sido la educación. Una de las medidas más destacadas en nuestro contexto fue la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, que conllevó al confinamiento domiciliario. Esta medida conllevó una necesaria adaptación en las programaciones de enseñanza y en los medios utilizados con el fin de poder continuar con esa labor durante los meses en los que no se podían realizar clases presenciales ni híbridas. El cambio a un modo de enseñanza online ha requerido de medios, infraestructuras, competencias digitales y, sobre todo, una adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nuevo contexto en el que tanto docentes como estudiantes compartían espacios y tiempos con sus familias. Este cambio se ha dado en todos los niveles y tipos de educación, no siendo una excepción las escuelas oficiales de idiomas. Estas escuelas son centros de titularidad pública en los que pueden matricularse personas mayores de 16 años o 14 en un idioma distinto al cursado en la ESO, en cinco niveles de los 23 posibles idiomas del marco común de referencia para las lenguas. Este tipo de enseñanza representa un importante número de estudiantes en el contexto español, con 378.724 estudiantes en el curso 19-20 al que hace referencia este estudio de los cuales un 91,02% lo han hecho en un curso de idiomas de enseñanza presencial en alguno de los 449 centros distribuidos en el territorio español. Hasta la irrupción de las medidas de confinamiento, la metodología aplicada por los docentes en las escuelas oficiales de idiomas se realizaba de modo presencial, siendo las TIC una herramienta de apoyo en la enseñanza de contenidos y prácticas. La situación de confinamiento provocó un cambio brusco no planificado en todas las enseñanzas presenciales con importantes implicaciones en la interacción de espacios compartidos entre el trabajo y la familia, la necesidad de utilización de tecnología y la necesidad de instrucciones y soporte técnico desde las instituciones a las que pertenece el profesorado. Además, en el caso de las escuelas oficiales de idioma, se cuenta con una serie de especificidades con respecto a la educación infantil primaria y secundaria, como es el perfil del alumnado, ya que se trata de un perfil en su mayoría de edad adulta y que cuenta con propias cargas familiares sin necesidad de conciliación y que además, dada la amplia oferta de idiomas online existentes, al matricularse en la metodología presencial se les presupone una preferencia por este tipo de enseñanza. Además, en lo relativo al perfil, otra peculiaridad viene derivada del contenido a desarrollar. La enseñanza de idiomas, que requiere de medios de comunicación sincrónicos con calidad audiovisual entre docentes y estudiantes, para poder dar respuesta a cuestiones en la enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral que requieren de un modelado y feedback por parte de los docentes. Partiendo de este contexto socioeducativo, el presente estudio tiene como objetivo analizar las relaciones entre las interacciones trabajo-familia, el tecnoestrés y el apoyo organizacional percibido en una muestra de docentes de escuelas oficiales de idiomas durante el confinamiento decretado en España desde marzo a junio de 2020. Para poder obtener las mediciones que se persiguen en el comentado objetivo, se han aplicado tres instrumentos estandarizados la escala SWING, de evaluación de interacciones familia-trabajo y trabajo-familia, la escala de apoyo organizacional percibido y el cuestionario de estrés RedTIC. Además, se han recogido datos relativos a las variables sociodemográficas y de condiciones laborales que son relevantes para la presente investigación. Para poder acceder a la muestra, se procedió a un contacto inicial con los equipos directivos de las escuelas oficiales de idiomas, informando sobre la naturaleza y objetivos del estudio. Posteriormente, se les envió un enlace electrónico para que los cuestionarios pudiesen ser cumplimentados por los docentes interesados en participar en la investigación de manera anónima y voluntaria en relación con la situación de confinamiento domiciliario vivido entre marzo y junio de 2020. Los datos recogidos han sido analizados a nivel descriptivo utilizando el software SPSS. A continuación, se exponen los resultados obtenidos. Por lo que respecta a las variables sociodemográficas y laborales recogidas, el 52% de la muestra tuvo a su cargo personas mayores o menores. El 99% desarrolló sus clases de manera online, a pesar de que el 12% no contaba con dispositivos técnicos para ello. Solamente el 55% recibió instrucciones y el 48% contó con soporte técnico por parte de sus instituciones. Y por lo que respecta a la competencia digital, el 77% considera tener un nivel suficiente para el desempeño de su labor. En relación a las medidas obtenidas en los cuestionarios, en líneas generales, la muestra presenta interacciones positivas recíprocas familia-trabajo y trabajo-familia. Respecto al apoyo organizacional percibido, se ha otorgado una media de 4,04 en un rango de 1 a 7. En cuanto a los niveles de tecnoestrés referidos por la muestra, se sitúan por encima de la media las dimensiones de ineficacia y fatiga y por debajo las de ansiedad y escepticismo. Por lo que respecta a las diferencias en función de variables sociodemográficas, no se hallan diferencias significativas, aunque cabe apuntar que las mujeres presentan promedios más altos en fatiga, ansiedad e ineficacia, referentes al tecnoestrés, y en interacciones negativas trabajo-familia e interacciones positivas familia-trabajo. La recodificación de la edad entre grupos de hasta 44 años y 45 más y la experiencia docente de hasta 45 años o 16 o más muestra diferencias que se presentan en la siguiente tabla. Así, se puede observar que el grupo de docentes menores de 45 años y con una experiencia de hasta 15 años presenta mayores promedios en escepticismo, interacciones y apoyo organizacional percibido, mientras que los docentes mayores de 45 años y con más de 16 años de experiencia tienen mayores promedios en fatiga, ansiedad y percepciones de ineficacia. Expuestos los resultados, la discusión planteada analiza cómo la situación pandémica de 2020 ha marcado el ámbito educacional y formativo con un cambio repentino que ha requerido adaptaciones sin preparación para esta situación, pero de las que se debe hacer un análisis que permita una mayor capacidad de respuesta en situaciones futuras. Por ello, se han analizado variables clave para amortiguar o potenciar el estrés en particular y la salud en general de los docentes. Partiendo del análisis de variables sociodemográficas, cabe destacar el importante porcentaje de docentes que contó con cargas familiares durante este periodo y la falta de instrucciones y soporte técnico por parte de sus instituciones. Respecto a las diferencias en estas variables, aunque no significativas, se encuentran diferentes percepciones respecto a sexo, edad y experiencia, que plantean distintas necesidades de conciliación y formación en competencias digitales. Se concluye que en este colectivo se precisan planificaciones desde el plano institucional que mejoren la situación de conciliación, el apoyo en cambios metodológicos y el soporte técnico, y formaciones en competencias digitales tanto en la propia formación de los docentes como en la formación continua de los que ya ejercen la docencia en las aulas. A continuación, se relacionan las diferentes referencias utilizadas en la investigación descrita de que han servido como base y punto de comparativa en los resultados. Ante cualquier cuestión o aclaración, estamos a su disposición en el mail que se visualiza en pantalla. Muchas gracias por su atención.